Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Pero se viene una columna de todos los lunes, que siempre es más que interesante. Hablar de la alimentación. Y para eso llega ella, llega Alejandra Garro, que es licenciada en alimentos. Por eso, hoy, el día de hoy, espero que no me traiga conflictos familiares, productos de estación. Es lo que nos trajo a quien le damos también la bienvenida a la Tarde del Magazine. Hola Ale, ¿cómo va? Hola Cari, a mí muy bien, a mí muy bien, espero que estén todos bien, disfrutando esta espléndida tarde de lunes que tenemos por acá por Santa Fe. Hermosa tarde. Bueno, acá te digo que también eh, un solazo. ¿eh? Un solazo, exactamente. Un solazo. Hoy traigo buenas noticias, creo que... Ay, qué suerte. Hoy qué traigo suave. buenas noticias. Nada que ver con las esponjas. Bien, bueno, claro, porque ella dice eh, esta de, ¿cómo era? Eh, eh, contaminación cruzada, ¿no? ¿Se dice claro, así? sí, sí, sí, y buenas prácticas, claro. Y bueno, eso entonces todos empiezan a tirar las esponjas. Hoy la vamos cocina. a ver si lo ponemos a trabajar a la gente, hoy. Vamos a intentar y después la semana que viene nos cuentan, a ver cómo le fue, ¿no? Tal cual, eso estaría buenísimo. A ver qué pasa. Bueno, Ale, contame entonces, productos de estación. ¿De qué productos se trata? de estación. El tema de hoy lo elegí, Cari, porque la semana pasada me encontré este, atiborrada de mandarinas, atiborrada de mandarinas, por suerte. Así que bueno, digo, voy a hablar de, de esto, de los productos que corresponden a cada estación del año. Y, y lo uní con una encuesta que publicó, esto, esto ya fue en diciembre del 2019, un, un portal, un portal de, de, de noticias, eh, donde relevaba los datos de la, mirá, de la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo. Y esta encuesta arrojó que solamente el 6% de las personas consumen eh, la, la ración de fruta recomendada. Solo el 6%. Muy poco. Muy poco. De las personas que, que no lo consumen, eh, cuando preguntaban la causa, el 20% eh, contaba que a la razón era netamente económica. Faltaba el consumo de fruta por un tema económico. Ahora bien, yo digo, si aprovechamos los productos de estación, tanto frutas como hierbas y, y vegetales también, ¿no? Si aprovechamos los productos de estación, realmente ahorramos un dinerito, ¿no es cierto? Yo creo que todos, como a mí me pasó con las mandarinas la semana pasada, todos tenemos algún amigo, algún familiar, o nosotros mismos, que en casa tenemos una planta de algo, y en el momento en que, en que nos da los frutos, ya llega un punto que no sabemos más qué hacer con tanta fruta. Esto es, eh, hay mucha oferta superior a la demanda, por lo tanto, o nos regalan, o en las fruterías, en las verdurerías, lo encontramos realmente a muy buen precio. Entonces, es una oportunidad para pensar y para saber cuáles son las frutas de, de esta estación, y las verduras y las hierbas, insisto, que podemos conseguir a, a, a bajo costo. Digo esto, dado que la encuesta que, que yo contaba recién, un 20% de las personas no consumían las frutas por este motivo, por el precio que tienen. Lo que pasa es que las que son más costosas son las, las de contraestación, justamente, porque como hay poquitas, las pocas que hay, tienen un precio un poquito más alto. Pero si nosotros somos capaces de distinguir las de temporada, cuidamos un poco el bolsillo. Eso como primer punto. Segundo punto, si tengo un segundo punto ventajoso, digo, ¿no? de consumir eh, frutas de estación. Si tengo algún amigo, alguien que tiene su plantita en casa, estamos hablando de un producto orgánico. Yo escribí una nota que va a salir próximamente acerca de, de toda la, la inminente agricultura orgánica versus la agricultura tradicional, en qué se distinguen, y cuáles son las ventajas de la agricultura orgánica, ya la van a poder ver, este, pero bueno, realmente son, son, son varias, porque están básicamente están libres de este, fitoquímica, de, de, agroquímicos, fungicidas, bueno, etc. Entonces, cuando yo consigo frutas de algún familiar que, que me las dona, que me las regala, consigo alimentos orgánicos. Por otra parte, como están recién cosechados, cuando una fruta yo la tomo ahí recién cosechada, primero que las características organolépticas son ideales. Con esto me refiero, sabor, aroma, textura, olor. ¿Viste, Cari? que eh, la, la fruta de recién cosechada tiene, tiene ese colorcito que se nota, que no es como, como se dice normalmente que no es de cámara. ¿Vieron? ¿Vieron? Por sí, ejemplo. Hay una diferencia. Hay una hay, diferencia. Te quiero preguntar algo, porque el otro día probé, por ejemplo, una naranja sangría, me dijeron. Tiene como un color, como si fuese el pomelo rosado, pero con sí, gusto de naranja. Con gusto de es, naranja. Sí. ¿Eso es provocado o es un alimento natural? No, son variantes naturales. son variantes naturales. Ajá. Sí, no es muy común, pero son variantes naturales. Y es ese, tan importante también la característica organoléptica del alimento porque eh, entra por los ojos también, ¿no es cierto? Entonces no es lo mismo comer... Eh, a veces encontramos unos tomates que son medio blancos, la verdad no da muchas ganas de comerlo, en cambio... Para nada, cuando las características organolépticas acompañan el alimento, da muchas más ganas de consumirla. Además, el, el valor nutricional de la fruta cosechada madura es altísimo, es muy superior a aquellas que son conservadas para consumirlas, digamos, fuera de temporada. Porque cuando, cuando la sometemos a cualquier método de conservación, tanto a la fruta como a cualquier alimento, eh, eh, cualquiera de los métodos, radiación, este, bueno, bajas temperaturas, siempre se pierde un poco del valor nutricional. Siendo que los vegetales y las frutas son tan ricos ¿no? en vitaminas, en minerales, entonces, eh, y son estos, estos nutrientes que nos aporta la fruta, son muy lábiles. Quiero decir, se pierden con mucha facilidad al contacto con la luz, con el oxígeno, con altas o bajas temperaturas, entonces lo óptimo es consumirlo en su momento justo. Y además, quiero hacer acá una, una mención para, para la naturaleza, tiene la sabiduría de darnos, en cada, tem, en cada momento, en cada estación, los nutrientes que nosotros necesitamos. Vamos a la clásica, el cítrico y la vitamina C. ¿no? Eh, la vitamina C que nos previene, nos previene los refríos. Es cierto que si yo ya, ya estoy resfriada y empiezo a consumir naranjas, no va a revertir, pero sí que actúa a modo a modo preventivo. Entonces, fíjense cómo, de qué forma, la naturaleza misma me está dando en cada momento lo que yo necesito consumir. Entonces, ¿por qué yo, siendo que son económicos, tienen el sabor justo, tienen mucha concentración de nutrientes y encima son los nutrientes que necesito para cada época, ¿por qué yo voy a comprar algo que está por fuera de la estación? Es conveniente saber qué encuentro en cada, en cada temporada, y, y ponerme creativa y armar recetas con eso, ¿no es cierto? Tal cual. Eh, me, me insistes, eh, yo busco siempre el melón, que quizás no en todos los supermercados lo encontrás en esta época, o el ananá, porque no obviamente no es de esta época, pero siempre lo busco, el, el ananá, la sandía... ¿Y esto que lo traen de afuera o no sé, se puede congelar la fruta? No es lo ideal. Como te digo, cuando uno congela, rompe membranas celulares y en esa ruptura de la membrana, vamos a decir, este, supongamos que esta es la membrana celular, los nutrientes están contenidos dentro. Cuando rompo, el nutriente o parte se me escapa. Entonces, realmente no es lo ideal. Lo ideal es recién sacadito de la planta. En esta época, cariquinoto, Kinoto, Kiwi, bueno, todos los cítricos, membrillo, eso respecto de las frutas, las hierbas, que son importantes también, y a veces no, no hablamos mucho de las hierbas, pero por ejemplo el laurel, eh, orégano, romero, son de esta temporada, y respecto de vegetales, bueno, las de hoja, eh, el apio, el zapallito, el espárrago, el jengibre, eh, ahora, ahora les voy a pasar una receta con jengibre. Coliflor, brócoli berenjena, eh, reposito de bruselas, son todos de esta temporada, entonces aprovecharlo. Les paso, Ay, te paso sé. una receta, ¿querés? A ver si, el jengibre me, yo lo uso y realmente hace bien, eh? Porque hace bien. Con el té, vos ahora me pasás la receta. Yo lo, lo uso mucho esto de tomar quizás un termo de té con limón y jengibre. Sí. Y Mira, menos, otra cosa no puede hacer con el jengibre es al que, a lo que le gusta la miel, Dentro del frasquito de miel corto sí. eh, rodajas de limón. Sí. Lo pongo ¿Con adentro. ¿Con cáscara o sin cáscara? Con cáscara, con cáscara. Siempre la fruta tiene mucho nutriente eh, todas en la cáscara. Así que todo lo que se pueda comer con cáscara, mejor. Bien lavado, como ya hablamos la semana pasada. Bien. Eh, y el jengibre también, que si lo compras fresco, eh, cortas rodajitas y lo pones adentro del frasquito de miel. Y eso lo dejas eh, macerar. No hace falta poner en la heladera. Luego, con una, vos vas a ver que se, se, se hace un poco líquida la, este, este preparado, no queda sí. tan azucarado como puede ponerse la miel. Entonces, con una cucharada sopera de este preparado y agua caliente, sin agregar ningún saquito de nada, yo me preparo una infusión que queda de sabor similar a estos tés que tomamos en sobrecito cuando estamos resfriados, cuando estamos engripados. Sí, tés sí. Bien. Sí, el sabor es similar. Y otra rica es una para aprovechar dos, vean, dos de temporada, un cítrico como el limón y el jengibre. Eh, en un jarrito con agua, también, limón cortado en, en rodajas, eh, con cáscara incluida, eh, menta, si tienen menta estaría buenísimo, y eh, jengibre, y yo le agrego, ¿sabes qué, Cari? Media cucharadita de cúrcuma. Y lo pongo a hervir un ratito, más o menos unos tres minutos. ¿Cómo conozco eso? La cúrcuma es esa amarilla, seguro la habrás consumido oculta. Tiñe de amarillo, cualquier preparación. Ajá, ajá. Lo haces hervir unos minutos y te queda una super limonada que yo guardo en la heladera y después la consumo diluida. Se puede agregar unas gotitas de stevia, por ejemplo. Y La Bien. consumí diluida con agua, en lugar de esos jugos en polvo que realmente yo lo, no los quiero, <ríe> como, como este cubo natural y aprovecho dos de dos de estación. Me agarro la vas? cabeza con vos Ale, porque claro, es tanto la perfección y el ojo que le tenemos que tener a los alimentos que nos vas a educar mucho, vamos a estar súper educados acá en la radio. Súper educado. Sí, hay una señora que me encontró por la calle hace poco y me dijo que, que, no sé si ya lo conté, pero que culpa mía demoraba mucho tiempo haciendo las compras porque se detiene mucho a leer en el envase que contiene cada cosa. Pero son eh, detalles, cositas, que primero hay que aprenderlas y luego hay que incorporar el hábito, ¿no? Pero realmente son cosas económicas, que la hago en dos minutos, como esta limonada, y, y bueno, y suma mucho, suma mucho. Porque es un jugo rico que se le pueda, eh, bueno, habría que testear, ¿no? A ver en la familia qué integrante, eh, qué integrante recibe y, y qué no, pero a mí me gusta mucho. Y te puedo dar otro más, si querés. Este está buenísimo. Es para aprovechar las mandarinas, como me pasó a mí. Bien, eh, yo te licuadora. Pregunto, ¿esto, sí. que dijiste, todo sí. esto que dijiste, estas dos recetas que hablamos, ¿engordan? Bueno, la de la miel... La, la de la miel, bueno, es una cucharada, que uno le pone una cucharada sopera para, para un té. Y la, la limonada, no, la limonada esta no tiene prácticamente calorías. Y, y el té este que te haces, imagínate que cuánto te podés tomar, dos tazas por día, tres, como locura, como mucho. Eh, no, realmente nadie va... Tiene sus calorías, por supuesto, la miel sí que las tiene, tiene calorías más que la sub, tiene. Pero eh, nadie va a, a, a acusar un, un aumento de peso significativo porque tomó un té... Con miel, ¿no? Bien. Yo creo que es más la sumatoria de los hábitos alimenticios que tenemos, lo que genera por ahí un problema de peso. Bien, perfecto. Vamos a la tercera receta. Esta eh, está bárbara porque es fácil, se hace en dos minutos, no quiero excusas. Después los invitamos, si quieren dejarnos fotos, el que se anime a aprovechar las mandarinas que están muy baratas, muy baratas. Se hace todo en licuadora en dos minutos. Dos mandarinas cortadas en cuartos adentro de la licuadora, y otras dos las exprimís. Licuás un ratito. A eso le, le agregás 200 gramos de azúcar, yo, yo uso azúcar integral. 80 de aceite, 80 mililitros de aceite. Un huevo, y atente acá, 110 gramos de harina leudante de harina y 110 de harina integral. ¿Se acuerdan que hablamos el primer día de las ventajas de los cereales integrales? Bueno, en este caso ponemos mitad y mitad, le damos un espacio a la harina leudante para que se nos levante un poquito el budín. Todo licuado con la licuadora, más fácil, chicas, imposible, y después eso va al horno en 20 minutos, 25 o 30 minutos, dependiendo de tu horno, lo tenés listo. Super budín de mandarinas. Cari, no me digas que no está espectacular para probarla. Eso está, ya lo estamos haciendo. Ya Vas lo yo te voy a sorprender el próximo bueno, lunes, vas a ver. Vas hasta, a ver ahora, va a hasta ahora es tu marido el, el que más me sorprendió. Así que lo espero, no. anímense. Es que él te va a sorprender, es decir, yo te voy a sorprender, trae, te traigo cosas que hizo él, obviamente. Ah. <risa> casa, bueno, también vale. No, también vale. Yo cocino, el otro día le hice una, un vacío espectacular. Pero bueno, fin? carne, carne al horno, pero cocino con mucho tiempo, Ale. terapéutico, es terapéutico la cocina también, ¿no? Sí, también, pero a mí me gusta cuando trabajas eh, la comida, pero a fuego lento. Yo te hice un vacío en tres horas, un estofado de tres horas me lleva. Fuego lento y bueno, pero cuando tengo tiempo lo hago. Vamos oh, a tener tiempo. El fin. Bueno, ahora se viene un super fin de semana, lo vamos a poder, vamos a poder dedicar a las cosas. Ya falta poco. falta poco. Recién empezamos y ya queda poco para el fin de... Bueno, Ale, maravilloso. Vamos a sorprenderte entonces. Y le decimos Espero. a todos los oyentes que te sorprendan y que pongan esas recetas, lo que hicieron con tu receta. ¿eh? Lo que hicieron y si Fotos, tienen receta para todo, todo queremos recibir. Fotos, comentarios, todo. Bueno, Ale, un gusto como siempre hablar con un vos. Un abrazo, gracias, gracias Cari, un abrazo. Gracias a vos. Y así pasó Alejandra Garro, nos trajo un tema interesante, vamos con el budín de mandarina para el próximo lunes. Desafío Mix, vos lo vas a hacer, dale, manda una foto haciendo el budín de mandarina. Ya venimos, estás en la tarde de maras.